Me llamo Patricia, vengo de Estepona y nada, yo he venido a esta marcha, he venido acompañada con mi marido y con mi hija, con delicioso meses y he dejado a otros dos hijos allí en Estepona con, con los familiares, uno con 13 y otro con 15 años. Las estudiantes de CNT hemos decidido secundar las marchas a Madrid por los derechos básicos que estas reivindican, que son el pan, el techo, el trabajo y la dignidad. ...consideramos que estos derechos básicos son innegables para cualquier persona... ...y debemos de luchar por ellos... ...por, otro, por otra parte, eh, ya hacemos un llamamiento a huelga el 24 de marzo. termino Villa Martín, ¿Termino? 14 estarías y no se pone en función... ...tenemos una junta Andalucía que nada más hace promesa y promesa... ...y es mentira que allí se planifique un proyecto de trabajo". ...desde las marchas de dignidad... ...un compañero más que es contratado... ...en un plan de empleo precario". -"Ánimo compañeras y compañeros, la lucha está en la calle". Estamos, estamos, y, estamos luchando por Un año más vuelven las marchas de la dignidad a llenar las calles, porque no ha cambiado nada, porque se siguen perdiendo puestos de trabajo. Y el trabajo que crean es precario y esclavista, porque siguen recortando ayudas a los parados de la educación. Nosotros, la mayoría, los que nos están aplastando, los que nos están teniendo, nosotros tenemos a la calle, a decirle que la economía tiene que estar al servicio del pueblo. Vamos a caminar hacia la huelga general. Es necesario llevar la lucha a todos los planos. Hay que atacar a la economía porque a ellos solo les afecta el dinero.